Bueno, mi nombre es Alberto Martín Álvarez, soy co-coordinador junto con Alberto Sanfiel del Grupo de Trabajo Antimperialismo, Perspectivas Transnacionales en el Sur Global. Eh, actualmente en la Universidad de Girona, después de haber estado durante este periodo en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, nuestro grupo tenía varios objetivos para esta etapa, es un grupo que viene de, de dos ediciones anteriores, esta digamos era la, la tercera vez en que este grupo mantenía continuidad en una, no, una nueva etapa y entre los objetivos que nos habíamos trazado estaba la consolidación de la red en la que actualmente pues somos 36 investigadores e investigadoras, de, de buena parte o casi toda la región está representada a través de, de los diferentes países y en mi caso también, eh, en mi trayectoria desde México, donde trabajaba previamente cuando iniciamos con el grupo de trabajo y ahora desde España donde, donde me encuentro. Eh, entre nuestros objetivos, como decía, pues se encontraba en esta consolidación de la red, lo cual creo que lo hemos conseguido pese a todo y pese a la que sea la pandemia, que ciertamente fue, fue un impacto fuerte, sobre todo en los primeros momentos, para tratar de reorganizar nuestras actividades tal cual estaban, estaban planteadas. y También ampliar las áreas de cobertura tradicionales de este grupo de trabajo que había enfocado fuertemente su investigación, sobre todo desde una perspectiva histórica y muy centrada sobre todo en el antiimperialismo norteamericano hacia América Latina. Lo que hemos tratado de hacer en esta, en esta edición, en esta nueva etapa de, del grupo, ha sido abrir el debate a la situación de América Latina en el nuevo entorno geopolítico global, particularmente respecto de la relación con Asia y también, y de forma emergente, respecto de la crisis desatada por la guerra en Ucrania. ¿no? El grupo ha estado muy centrado como les decía hasta muy recientemente, en el imperialismo norteamericano, que ha continuado siendo, por supuesto, una de nuestras preocupaciones fundamentales, pero en esta fase nos hemos abierto al conocimiento de las luchas antiimperialistas en el sur global de una forma más amplia, incluyendo África, y a la comprensión de las grandes tendencias geopolíticas de la actualidad. ¿no? Respecto de eh, nuestras investigaciones sobre eh, los efectos del imperialismo norteamericano, creo particularmente interesante eh, la atención dedicada a cuestiones de interés en el periodo actual como el efecto de la cooperación internacional norteamericana en la región o el control energético eh, realizado por los Estados Unidos o las políticas migratorias, que han sido otro de nuestros pocos de interés. ¿no? En cuanto a los elementos o los, digamos, eh, trabajos de mayor incidencia que podríamos destacar en esta etapa, yo diría que la difusión a través del conversatorio que organizamos en la reunión de Claxo en México, de forma paralela a nuestra participación en el, en el foro de Claxo a través de, un, de una mesa de trabajo, hicimos un foro propio del GT, digamos, en paralelo, al que acudieron buena parte de los miembros y las miembros del grupo de trabajo y también colegas invitados que trabajan en, en, en México, ¿no? Eh, lo que nos permitió ampliar y, digamos, abrir el debate con, con un foro más amplio del que habitualmente podemos alcanzar. ¿no? También valoramos muy positivamente el trabajo que ha resultado en, en la publicación, por primera vez en este grupo de trabajo, de un boletín, el Boletín Sures, que ha tenido de momento dos números, y que ha sido, ha sido un esfuerzo importante para el grupo, pero lo consideramos un, un, un esfuerzo valioso y, y desde luego algo que era un emprendimiento que de hacía tiempo teníamos, teníamos intención de lanzar, ¿no? Y por último yo destacaría también eh, la capacidad de haber conseguido introducir nuestra temática en algunos foros editoriales donde habitualmente no aparecen en revistas de alta visibilidad, ¿no? Donde ya se han publicado... Eh, a lo largo de este año pasado algunos artículos de miembros del, del, del grupo de trabajo y que va a resultar finalmente en la publicación de un monográfico a lo largo de, del año entrante de 2023 dedicado precisamente a las luchas antiimperialistas en américa latina esto sería todo lo que lo que podríamos destacar muchas gracias